¿Cómo vino a parar a mis manos este documento, esta memoria a Ángela Carballino. He aquí algo, lector, algo que debo guardar en secreto. Te la doy tal y como a mí ha llegado, sin más que corregir pocas, muy pocas particularidades de redacción. Que se parece mucho a otras que yo he escrito. Esto nada prueba contra su objetividad, su originalidad. Y sé yo, además si no he creado fuera de mí seres reales y efectivos, de alma inmortal. Sé yo si aquel Augusto Pérez, el de minibola, niebla, no tenía razón al pretender ser más real, más objetivo que yo mismo, que creía haberle inventado. De la realidad de este San Manuel Bueno, mártir, tal como me lo ha revelado su discípula e hija espiritual Ángela Carballino, de esta realidad no se me ocurre dudar creo en ella más que creía el mismo santo creo en ella más que creo en mi propia realidad y ahora antes de cerrar este epílogo quiero recordarte lector paciente el versillo noveno de la epístola del olvidado apóstol san judas lo que hace un nombre donde se nos dice cómo mi celestial patrono san miguel arcángel miguel quiere decir quién como dios y arcángel archimensajero Disputó con el diablo, diablo quiere decir acusador, fiscal, por el cuerpo de Moisés, y no toleró que se lo llevase en juicio de maldición, sino que le dijo al diablo, el señor te reprenda, y el que quiera entender, que entienda. Quiero también, ya que Ángela Carballino mezcló a su relato sus propios sentimientos, ni sé qué otra cosa quepa. Comentar yo aquí lo que ella dejó dicho de que si don Manuel y su discípulo Lázaro hubiesen confesado al pueblo su estado de creencia, este, el pueblo, no los habría entendido. Ni lo habría creído, añado yo. Habrían creído a sus obras y no a sus palabras, porque las palabras no sirven para apoyar las obras, sino que las obras se bastan. Y para un pueblo como el de Valverde de Lucerna, no hay más confesión que la conducta. Ni sabe el pueblo qué cosa es fe, ni acaso le importa mucho. Bien sé, en lo que se cuenta en este relato, si se quiere novelesco, y la novela es la más íntima historia, la más verdadera, por lo que no me explico que haya quien se indigne de que se llame novela al Evangelio, lo que es elevarle, en realidad, sobre un crónico cualquiera. Bien sé, que en lo que se cuenta en este relato no pasa nada, mas espero que sea, porque en ello todo se queda, como se quedan los lagos y las montañas y las santas almas sencillas, asentadas más allá de la fe y de la desesperación, que en ellos, en los lagos y las montañas, fuera de la historia, en divina novela, se cobijaron. Salamanca. Noviembre de 1930